Bueno, qué onda gente como estamos. Estamos acá en Tennessee Roleplay, ya tengo un autito, lo conseguí fácil. Bueno, vamos a ver qué pinta. Es un rol de pueblos, así que es más cómodo porque no, no hay muchísima gente. Es más cómodo eso, que sea un rol de pueblos nomás, y por eso entré a este cerro y me llamó la atención. Porque los únicos roles de pueblo que había visto eran en MTA. Y bueno, yo ahora, la primera vez, una no, de las primeras veces que veo un server que está orientado en estos tres pueblos en ZAMP Mi idea era conseguir algún trabajo, pero hay que mandar currículum al foro. Así que, que pese. Eh, vamos a buscar algún mapa A ver... Dale, dale, dale Continuar, ojo, ¿verdad? Que salí con estilo Menos mal que no dejé el auto ahí tirado, boludo Ya está acá. A ver, licencias. Eh, licencias, que soy de uno. El eh, 17 soy. No sé si eh, tenemos que conducir. Vamos. Listo, ya no puedo decir nada de apreciar. Eh, bueno, vamos a frenar acá el auto. Seguro. Esa... Muy bien, muy bien, gracias al oficial. A su oficial, la verdad. Electro. Muy bien, ah, oh, Mira, control, vale. <ríe> 546.000. Eh, eh, comprar teléfono, oh chiñendo. tenemos un teléfono y ahora hay que pesa ahora trabajos ah ya carguero, carpintero, pescador, leñador es porque dice que estoy a 10 kilómetros porque estoy en un mapeo boludo, a ver Leñador, ¿dónde es? Chupame el pingo que en la loma del Subió como ¿Cómo gira el auto este amigo? Seguro bajar renunciar a la donde sentido ahora eh. vamos a ir al baño y y esto luego a y ahora tuve que llevar esto acá. Tronco 5. Listo. Vamos a talar. ver si qué pasa si yo me vengo para acá. Como talar. A la mierda, sí, paga bien. Bueno, ya fue. Vamos con otro trabajo ahora. 300 ¿Dónde es el carpintero? Listo. A ver, ayuda abajo y muere y muere por unos troncos radio en cada tronco así A ver. creando un tengo muerte. No, no, no, no, vamos a no, no, no, no, no, no, Ah, no, no, no, no, Ok, debo seguir una ruta Y bueno, acá vamos a ya conseguir el 100 supongo Y si, sí. conseguimos el número 100 Y de cosechar Listo Dejaste de cosechar Y ahora como que es vender cosechar Ah. Sí, chao. Wow, bueno. No es un trabajo bueno, ¿no? No me parece tan bueno este trabajo. Paga un poco. A mi me gusta No, bueno, voy a hablar... De... No sé, okay. eh, anuncio. Hombre joven de 24 años busca trabajo. anuncios, a ver. Yo acá había visto un anuncio y... Se pone eso. Dos dólares cuesta el anuncio. cheat Bueno, laburamos eh, bien. Vamos a ver si alguien nos llama. Ramarme a mi teléfono, que pelotudo Busco trabajo que Y luego le voy a mandar una carta Un currículum al foro Al taller mecánico supongo Porque es lo que mejor se me da Uh, ¿qué pasó ahí? Ahí vamos a parar el chusma Seguro ¿Qué pasó acá, oficial? Está todo bien lo vería preocupado. Lo oh, el loco. <ríe> ok. Está afectando es el procedimiento. Uy, uh, van a llenar la casa, boludo. Ese tipo viene... Ya, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si más episodios, así que bueno, nos vemos la próxima, chao